Todos siguen vivos, entonces... ¿Qué me pasó? Porque es un sueño tuyo. ¿Qué? Golden Freddy, ¿qué estás haciendo tú aquí? Si no lo olvidas, tengo el poder de teletransportarme. Y podría estar en cualquier lugar, y en tu sueño también. Y este no es un simple sueño. ¿Qué es lo que quieres decir? Te contaré lo que está pasando. Cuando el guardia nocturno te dejó inconsciente, Freddy te tomó y te arrastró hasta la sala de servicio. Entonces llamó a Puppet. Puppet comprobó tu cabeza y estaba muy mal, y dijo malas noticias. Este no es un simple sueño, este es nuestro futuro. Todo lo que ve en su sueño, sucederá con nosotros. Sin embargo, todos querían ayudarte, pero simplemente te apartaste ahí, como en un sueño, alguien te atacó. Y por tu seguridad y la de los demás animatrónicos, te encerramos en esta habitación y te dejamos aquí. Así que cuando despertaste, estabas solo. Después de que estuviste solo, muchos comenzaron a preocuparse por ti. Toy Chica casi se vuelve loca, porque ella no sabe que todavía estás vivo. Luego de un par de días en la habitación Service Room, se escucharon golpes en la puerta. Pero nadie sabía quién era. Eso pasó, pero hay que tener cuidado, porque todo eso vendrá en el futuro, para nosotros. Para. ¿Tú no eras malo? ¿Qué te hace pensar en eso? Lo siento, no lo sé. Necesito estar solo.